Hola, soy Victoria de Muñoz de cada segundo del colegio de Hoy vamos a hacer una manualidad muy bonita con mi querida hermana. A mi hermana le gusta mucho el origami. Entonces, ella nos va a enseñar a hacer esta linda cajita donde se pueden guardar todas las cositas, por ejemplo, como estas puchelitas. Gracias, Victoria. Yo soy Penélope. El origami es originario de Japón. El origami significa el arte de doblar. Aparte de que hacemos figuritas bonitas de papel, también desestresa. Pensemos, Victoria. Primero doblar esta punta con la de allá. En diagonal. Levanta la orejita de aquí hacia aquí. Mete el dedo aquí y apriete aquí. Recordemos que hay que hacer bien los pliegues. Dedo. y aplasta. Recordemos que es mejor unir bien parejito las puntas. Ahora Victoria saca esta orejita y únela con la mitad, así. después este. la unir la mitad. ¿Sí? sí, ahora voltealo al otro lado y haces lo mismo. y así que hago ahora levanto la orejita de acá abre el huequito y aplasta aquí aquí arribita que la línea de acá vaya con la línea de abajo y haz lo mismo por por el otro lado. Ahora voltealo. Y lo mismo. vayas aquí, jala la oreja aquí y mándala para el otro lado así. Sí. Y aquí hace esto. Llévalo a la mitad, como hicimos anteriormente. a su lugar y ahora lleva ahora la orejita de acá y ¿Sí? la orejita aquí al otro lado la orejita Así vamos así. Ahora Voltealo así Si así y voltealo así Aquí bajas la oreja lo máximo que puedes ¿Cómo está por acá ya no está bien. Ahora voltea la hoja y el Ahora, lleva la orejita. ¿Esta? La orejita aquí y lleva la aquí. Y hacemos otro mismo. El oro está aquí otra vez, así, otra vez, queda así. Para que todo quede así. Así vamos. Me está quedando bien. Ahora voltea una hacia aquí. Mete los dedos aquí y empieza a abrir suavecitamente, poquito a poquito. Vas aplastando todas las esquinas. Ya nos va a la cajita. nos quedó la cajita. Y con más práctica podemos hacer otras figuras como estas que vemos aquí. Pingüinos, elefantes y todo lo que uno quiera. Adiós. Gracias por ver mi video. Adiós.